Casa, sonriendo sin cesar en cada esquina corriendo del balcón hasta la sala dándome ternura en la cocina te veo y hasta creo Siento y te presiento Por que Por más que quiero hacer verdad La vida sin ti es peor que morir Olvidar que me muero de frío tan lejos de ti Olvidar, olvidar, olvidar tus palabras, no sé Olvidar, olvidar las caricias que hoy mueven mi ser y de tanto querer olvidar me olvidé olvidar y por eso te espero y me crece el amor más y más te veo y hasta creo que no te ha sido te siento y te presiento ¡Gracias!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 me olvidé de olvidar Y por eso te espero Y me crece el amor Mas si